Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un videito en la práctica, aplicando algunos tips y consejos a la hora de tener nuestros enfrentamientos para poder salir, no te digo al 100%, pero el 90% de ellos, todos victoriosos. Y comienzan los minutos más emocionantes de la vida y del amor. Carlos Dutty Mobile, Battle Rock Channel. Bien, como ya les dije al inicio del video, lo que hoy vamos a tratar de ver son los tips a la hora de pelear con escuadras o con gente no pro, sino básicamente con eh, players Vamos a ver los tips para jugar con players Antes que nada, vamos a empezar por acomodar Qué es lo que vamos a lootear y qué es lo que no vamos a lutear Vamos a ir, eh, ajustes de BR Saque automático, sí Reparar blindaje, bla bla bla Mira todo bien Letal y táctico Granada, sí Granada de humo, yo por lo personal no lo uso Lo que no usen, no levanten De conmoción, sí junto con la gasnova también y la granada cegadora granada de racimo sí y bomba de serie no porque no hay ya no hay eh, acomoden bien lo que van a lutear en el saqueo automático a fin de no estar llevando cosas que no van a utilizar me entienden otro detalle pequeño importante que todavía no lo hice es ya iniciar la, la partida y ni bien tengamos blindaje obviamente colocarnos el blindaje Mira, ahí tenemos otra pelea. Ahora vamos a tener otra pelea. Estoy escuchando los pasos del cochinacio que no lo veo. Allá está, ¿ves? Bien. Primero y principal va subiendo. Por ende, vamos a esperar a que termine de subir. Me están dando como el hoyo. Es un bot. Así que no pasa nada. Hay gente, mira. Lo primero que queremos hacer es salirnos de su línea de tiro. Como verán, efectividad 100%. Creo que me rompió. ¿Cómo que me rompió el cinético? ¿Cómo que me rompió el cinético? Entonces ahora lo que vamos a hacer es curarnos. Siempre hay que ir vigilando las espaldas a la hora de moverse dentro del campo del Battle Royale. No es cuestión de simplemente correr a la, a la desesperada. Porque por correr a la desesperada podemos dejar algo sin cubrir. Algo sin mirar. Si tenés armas personalizadas, salvo que seas muy pro, no las levantes. O sea, no, no te lo recomiendo que no lo hagas, pero si no lo querés hacer y sos muy pro, está perfecto. Pero si las tenés... Mejor que la vayas a buscar. Un arma personalizada suele darte una pequeña ventaja, ya sea a nivel de precisión y de alcance, sobre otros eh, competidores. Siempre apostemos por hacer el Quick Cop con lo que es los, eh, los francotiradores vamos a tratar de hacer el Quick Cop, siempre. ¿Por qué? Para no perder tiempo con la mira. A la hora de posicionarnos ante una pelea vamos a tener en cuenta distancia de alcance del arma, capacidad del cargador, Estamos pendientes de minimapa y estamos pendientes de lo que se mueve o lo que se deja de mover. Sobre todo como francotirador tenemos que estar siempre atentos a eso. Mira, ¿ves? Mira, ¿ves ahí? Esto es demasiado cerca para usar el cuento. Fíjate, ¿ves? Como el chico me está tratando de pegar y yo lo estoy tratando de ganar siempre en la espalda. Así es como se lo derriba. Fíjense, estoy mirando constantemente. Ve, mira, allá uno. ¿Ves? Ya significa que allá, por lo menos, tenemos una escuadra. Así que, ¿viste? Y considerando la situación... Como tenemos un francotirador, vamos a tratar de buscar altura para ver qué podemos ver de acá para allá. Total todavía tenemos zonas. Y ellos no, ven, ahí hay uno. Y el otro tiene que estar por allá arriba. Que no lo veo ahora. ¿Ven? Ahí está. Ahí entró adentro, ¿ven? Está justo y específicamente ahí. Miramos antes de disparar o lo que sea, que no venga nadie a nuestras espaldas. Nadie, no hay nadie Miras, ¿ven? Allá había uno ¿Lo ven allá al costado del auto? Erramos el fracaso. Ahora damos, vu damos vuelta porque sabemos que allá hay gente Y en efecto, ahí viene corriendo Listo, eliminado ese Claro, por el que venía de acá Antes que él nos vea nosotros Eliminado, bien. Te vi. Estaba por arriba el techo recién, lo acabo de ver. Se ha metido hacia adentro, así que. <coughs> en cualquier momento va a salir. Quiero ver que de allá no venga nadie No lo vamos a ir a buscar, está metido ahí, ven No sé si está abajo, no, está arriba El tema es que de acá ya no le voy a poder pegar Bien De allá no tengo a nadie. No llegamos a agarrar el mejorador. No sé si lo notaron. Vamos a cruzar enfrente. Para tener una mejor visión. Ya lo tenemos, ¿ve? ¿eh? Le está dando tiro por la espalda. hecho, y derribado. Se confió, él sabía que estaba acá arriba, escuchó los fracasos, pero no quiso hacer caso a esa pequeña advertencia. Así que por eso fue eliminado. Somos él y yo. Me está buscando por allá y no sé por qué. Uh, we a winner Así se terminó la partida Y así se terminó el video también Nos estaremos viendo en la próxima entrega De la Comadreja Armin No olvides suscribirte, no olvides activar La campanita en todos Para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video No olvides regalarme un poderoso, sabroso Y muy jugoso like No olvides dejarme tu comentario en la sección de comentarios Así yo te saludo en el próximo video Nos estaremos viendo las caritas en el próximo video Chicos, chao chao